Hoy, 22 de diciembre del 2017, a 20 años de perpetrada esta incursión parabélica en Acteal, las condiciones en los alrededores de Chenaló y Chalchihuitán son similares a las que en aquel momento en que un grupo de paramilitares atentó contra la vida y contra la esperanza de pacíficos y pacifistas pobladores en este municipio, municipio chiapaneco. Después de 20 años en los que las abejas han aprendido a rehacer la vida y han conformado, confirmado su vocación pacífica y amorosa, encontramos en esta región del sureste mexicano un ambiente muy parecido de hostigamiento armado y de división inducida de la población, por medio de partidos políticos, paramilitarismo y dinero, con el objetivo previo de forzar el desplazamiento de la población campesina y desintegrar las bases de apoyo del movimiento zapatista para la posterior apropiación de todo este rico territorio por capitales privados hay en operación una guerra contra los pueblos impulsada por países productores de armas y financiadores de terrorismo en México esta operación se corona este fin de año con la implantación de la ley de seguridad interior, nos preguntamos cómo vamos a hacer para desmontar esta guerra contra nosotros que se ha incrustado ya en nuestras casas y familias, mientras que la guerra es un negocio próspero que puede exportarse, imponerse, venderse o legislarse, la paz es un tejido íntimo que se va construyendo día a día con la conciencia de hacerlo y el esfuerzo individual y colectivo de personas cercanas, conocidas. La paz es un fruto que crece del cuidado, no una mercancía como lo es la guerra. De las abejas tendríamos que aprender eso, su voluntad para no caer en la guerra a pesar de padecerla, su coraje para mantenerse como organización pacífica y comunitaria, su conciencia para construirse como un pueblo que nació al lado del dolor, pero que en vez de reproducirlo, trabaja por la vida. Enseña arte a sus jóvenes, hace música y guarda la memoria. Gracias, queridos comunitarios de las abejas, por su ejemplo y su valor para encarar la guerra con la canción. Serán seres alados como ustedes, los que atravesarán por la grieta que hacemos al muro, hacia otro tiempo ya no capitalista, el tiempo de la comunidad. Gracias.